¡Hey muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video para hablarles acerca de cómo manejar el DON con JavaScript. Mi nombre es Mario Montero y espero les guste mucho el video. Pero para comenzar quiero recomendar a nuestro patrocinador que es Jupyter's Dev que tiene planes esenciales para tu, para tu empresa y lo cual cuenta con tres planes, Starter, Premium y Pro. Para más información acerca de Jupyter's Dev eh, quiero que vayas al link de la descripción del video y utilices un cupón para comprar en esta tienda que se llama Codinámico y te regalan un dominio .com y .net totalmente gratis por un año y empezando con nuestro video vamos a hablar acerca de qué es el DOM en JavaScript y sabemos que el DOM saben que usted eh, me gusta hablarles acerca de la teoría y después de la práctica entonces el DOM como tal en JavaScript es el, el modelo de objeto de documento DOM que lo pueden leer en la descripción de abajo en la les voy a dejar un link que se llama developermosilla.org y les voy a dejar dónde está específicamente la literatura acerca de qué es el DOM pero una vez más les digo el DOM es un modelo de objeto de documento que es como una interfaz de programación para los documentos que son HTML y también XML este DOM lo que facilita es una representación estructurada del documento y lo que define de esta manera es que se pueda acceder y se puedan modificar tanto la estructura, el, est el estilo y el contenido del mismo. Entonces para empezar vamos a crear nuestro DOM, nuestro eh, HTML, y vamos a inicializarlo diciendo con el título Manejo del DOM. ¿sí? Una vez teniendo el manejo del DOM, vamos a, a comenzar, Diciendo, bueno, creé dos archivos que se llaman index.html y controller.js Como siempre me gusta crearlos Y eh, vamos a importar de esta manera, en videos anteriores ya, ya sabemos cómo importar de manera sencilla Los scripts para utilizarlo en nuestro archivo HTML Entonces decimos controller.js que es el que vamos a utilizar Y ya los tenemos vinculados Listo, para comenzar podemos decir que para escribir dentro del DOM O dentro de este DOM virtual tenemos que tener varias cosas en cuenta Primero la palabra reservada que utilizaremos comúnmente se llamará document, que esto podrá acceder al documento como tal, que tenemos al documento de HTML. ¿sí? Y también podemos tener y hablar acerca de lo que son los nodos, pero eso es una versión más... más, más profunda acerca del DOM de, de, de javascript que lo quiero tomar y tener en cuenta en otro video en este caso voy a hacerlo de manera sencilla y de manera práctica al final de que ustedes puedan entender cómo se maneja y hacerles ejercicios prácticos así que eh, tengan en cuenta todos los pasos que les voy a dar en este video ¿sí? entonces vamos a comenzar diciendo que podemos hacer eh, con el documento, podemos hacer a todo el documento en este caso tenemos un índice html y yo le puedo escribir aquí un H1 diciendo bienvenidos a mi video, ¿sí? Es algo súper sencillo, pero nos va a dar la idea de lo que, de lo que queremos hacer nosotros, Se dice bienvenidos a mi video. En este caso lo recargué, pero ya está vinculado al Live Server, que pueden descargar la extensión en Visual Studio Code, que se llama Live, Live Server. Le dan clic derecho le dan Open with Live Server para tener los cambios actualizados una vez hecho esto voy a decir ok entonces yo voy a decir que cuando el document o el eh, cuando el document esté listo podemos decirlo con windows Unload, sí con windows.onload podemos crear una función o una alerta diciendo eh, con una función anónima, anónima podemos decirlo que me diga alert hola mundo. Entonces vamos a recargar y va a recargar y dice cuando el documento esté listo me va a decir hola mundo. listo. De esta manera podemos ver el primer ejemplo lo vamos a comentar y lo que estamos viendo aquí es un h1 escrito por mí directamente en el bot. Voy a comentarlo y vamos a crear nuestro pr primer elemento. Vamos a crear nuestro primer elemento eh, con Vamos a crear nuestro primer elemento desde de JavaScript diciendo, ok, vamos a decir un let eh, eh, h1 que diga, bueno, vamos a crear con la palabra reservada document. Si yo le doy punto aquí, me va a dar un listado de, de opciones que puedo hacerlo, eh, que puedo crear con esa palabra reservada que se llama document, ¿vale? Vamos a echar esto por acá, Okay. Entonces, en el document puedo hacer document.create, ¿sí? Para crear elementos muy simple saber CREATE ELEMENT sabemos que este CREATE está en case y dice CREATE con minúscula ELEMENT comenzando con E mayúscula CREATE ELEMENT pero para estas recomendaciones les recomiendo utilizar una extensión que yo siempre utilizo incluso en mi trabajo para utilizar lo que se llama tabnine sí es muy buena para autocompletado de código de javascript y de otros lenguajes y le va a poder ayudar en todo esto pero sin más entonces vamos a crear un h1 sí, en este caso si yo recargo la página le doy guardar pues ven acá que aquí no pasa nada porque solamente estamos creando el elemento no se lo estamos asignando al body entonces proseguimos con los siguientes pasos y vamos a colocar texto del h1 vamos a decir ok texto del h1 con la palabra reservada document.createTextNode vamos a poder crear un texto y asignárselo a cualquier elemento que nosotros eh, podemos crear, dice eh, un... hola hola, por dinámico listo, tenemos el texto que lo podemos asignar a cualquier elemento creado desde el DOM entonces tenemos también que podemos hacer al H1, le podemos asignar con el Happen Child, Happen Child es como tener una, una caja y meter algo dentro de esa caja, entonces en esta cajita del H1 vamos a meter el texto del H1 que queremos mostrar Ok, aún no se ve reflejado, porque tenemos que meter ahora este h1 dentro de la caja mayor que se llama document.body, o sea que representa esto que está acá. Cuando decimos document.body, lo lo, cogemos esto y le vamos a insertar dentro lo que estamos creando. Entonces, en la caja mayor, sí, como un happen -child, o sea, decimos ok, yo quiero en el document.body, body también es una palabra reservada asociándose al cuerpo de todo el elemento. Decimos happen child y vamos a añadirle el h1. Ok, entonces listo, aparece el texto que se llama hola codinámico. En este caso, eh, miren que pudimos crear el elemento, el texto para el elemento. También podemos crear, asimismo, sin más, podemos crear un h3 de la misma manera y document.createElement, perdón, punto element h3 y al h3 también le podemos decir h eh, perdón child y vamos a decirle el texto también pero vamos a dejarle el texto mismo del h1 aún no se va a reflejar vamos a decir document.body.happenshild y vamos a asignarle también que aparezca nuestro h3 en este caso podemos comentar el h1 y vamos a crear un nuevo texto un nuevo texto para el texto del h3 vamos a decir node. vamos a decir hola desde el h3 y asignamos este texto h3 perdón acá h3 acá listo entonces tenemos hola codinámico y hola desde el h3 tenemos este primer ejemplo vamos a comentar este primer ejemplo no se preocupen que es el, el código puedo que se lo deje en la descripción del video, también podemos decir muchachos que tenemos en este caso podemos crear nuestro propio h1 y decir bueno este h1 eh, va a tener un id que se llama eh, mi h1 ¿sí? y va a decir hola desde codinámico, sí, entonces ya podemos crear nuestro primer H1 de este lado. Vamos a registrar el cambio. Listo, se demoró un poco. Hola desde codinámico. Entonces tenemos un ID que representa un, una, una identificación única dentro del DOM. O sea que solamente puede haber uno dentro del body. Si se repiten, pues estás utilizando malas prácticas. Pero el ID es único eh, en un elemento y único para, para el body. ¿sí? Entonces podemos utilizar este ID de mi h1 y otra vez utilizamos esta palabra reservada document. Entonces para, para decir, podemos hacerlo con var o también con led, que es eh, lo actualizado de MyScript 6. Entonces vamos a decir led y vamos a decir mi h1 como variable es igual a document.getElementById. Entonces aquí viene algo muy bueno que hay que, hay que aprender. GetElementById Element by ID te está diciendo, tómeme ese elemento que tenga la ID. ¿Y cómo se llama la ID que acabamos de crear? Lo llamamos mi H1, ¿cierto? Muy fácil. Creamos este mi H1. Acá, y listo. De esta manera ya tenemos eh, que este, esto trae todo lo que tiene este, H, este H1. Si nosotros queremos colocarle estilo, que es una forma también de estilo punto color vamos a asignarle un red y vamos a guardar y me dice que ya te, podemos acceder a esta parte, si nosotros decimos ah ok entonces yo quiero muchos se están preguntando ah bueno quizás podemos mostrar y no mostrar desde acá, ok vamos a probar display no y listo dejamos de mostrar el h1, si yo le digo aquí display ¿sí? Es como si nosotros creáramos en CSS, discúlpenme que me lo, que los haga, pero es como para aclarar esta parte. Si yo tengo un archivo CSS acá, es como si dijera la clase H1, digamos, o perdón, el ID H1, vamos a darle un display, como siempre, un normal es y un color red. Esto es lo que estamos haciendo en, este, en esto. Bueno, en este caso tiene un bloque esto es lo que estamos haciendo de esta forma con el DOM con JavaScript. ¿Listo? ¿Quedó claro? Espero que sí haya quedado claro. Vamos a utilizar un green que va más asociado a nuestro ecodinámico. Y listo, de esta forma podemos hacerlo. También podemos hacer varios párrafos con diferentes ID. Digamos, un P. Digamos, yo tengo un párrafo. Y hola. Tengo otro párrafo y otro párrafo hacerle hola desde o dinámico en este caso muchachos tenemos tres párrafos pero no tenemos ni de ni name para utilizar sus valores en este caso podemos hacerlo con una variable con unas palabras reservadas que se llaman let me me esta es una variable normal y con la variable reservada document pero sería get element b tag name si ¿Sí? me va a traer todo que eh, todas las p que puedo, puedo. tener yo le doy aquí un console.log de myp, vamos aquí a herramientas de desarrollador y vamos a ver qué nos trae. Vamos a ver la consola y me trae un H, una colección de HTML en este caso, mire que trae 3 porque son 3P y podemos acceder al array 0, a, a esta array lo trae como un array, lo podemos acceder a la posición 0, a la posición 1 o a la posición número 2. En este caso, si yo quiero acceder a la posición número 0, puedo decir, myP en la posición número 0, punto el punto display, mire que ya vamos avanzando en conocimiento, a medida que vamos avanzando en el video, y voy a decirle, listo, acabo de borrar el hola. Si lo pueden ver, voy a quitar esto acá, acabo de borrar el hola, y puedo decir, entonces, myP, ¿sí? eh, en la línea, en la... En la 1 voy a colocarle un style.color y vamos a colocarle un red. En este caso, mi p.style.color. Sí, listo, aquí lo tenemos, eh, lo tenemos en red. Si lo podemos, eh, aquí también podemos decir mi p eh, vamos a acceder a esa que, que se llama desde perdón, 1.style.color punto punto font font size de esta manera yo vamos a decir eh, 30 píxeles vamos a, a guardar y mire que me engranda esta parte de acá si queremos acceder a la, a la segunda también los podemos hacer aquí podemos colocar blog y ya va a aparecer una vez más en el documento el, el p que acabamos de Borrar. Si nosotros tuviéramos un P aquí que tuviera un ID pues solamente podríamos manejarlo esto con el ID como lo hicimos con el h1, cambiar el color y todo esa parte Para terminar quiero hacer un ejercicio muy práctico con ustedes y es un typing en vivo. ¿sí? Entonces miren lo que podemos hacer y el poder que podemos tener con javascript en el DOM. Uno de, una de las cosas mínimas que podemos hacer. Entonces yo quiero un, a tener un h1 y le quiero decir typing como ID. Quiero que hagan este ejercicio conmigo. Si pueden pasar a pausar el video y repetir todo lo que hicimos, lo pueden hacer para eh, ir llenándose de, de conocimiento. Tenemos un input arriba que quiero crear para que sea mi, mi caja de texto. En este caso, input. Me está guardando los cambios. Vamos a decirle input. Class. from control. Pueden dejar sin plus normalmente, ahí tenemos el input y tenemos un ID eh, que se llama Typing. Y aquí eh, vamos a escribir Result o Resultado. Entonces podemos decir Typing, aquí podemos escribir, mire que aquí tenemos el H1 debajo del, eh, del input, sí, lo tenemos. Entonces en este caso lo voy a dejar vacío y voy a enseñarles algo nuevo. Entonces yo voy a colocar y digo typing es igual a lo que yo tengo document, lo que hemos aprendido, obtener el elemento get element by Y cómo se llama nuestro elemento que queremos utilizar? typing, porque lo dijimos que el id es typing. Y decimos, ok, entonces vamos a hacer un listener. Un listener es estar escuchando siempre lo que se hace en este componente, sí. Un listener, algo muy sencillo. Entonces podemos hacer typing añadir un listener, type in, add, event listener y entre paréntesis colocamos, decimos key app, o sea, cuando la tecla se escriba, cuando hay una tecla se presione o se suba, se presione y se suba una tecla, vamos a hacer esto, entonces key app, entonces vamos a decir de esta manera que cuando se esté escribiendo aquí, en este key up bueno aquí creo que me falta algo, Ahí, con el bueno, el typing sería app y le decimos, ok, entonces vamos a hacer una función anónima de esta forma y decimos, ok, cuando haga esto voy a coger el document.getElementById by ID y decimos cuál queremos este resulte. Ok, entonces vamos acá y jugamos con esto. decimos document.getElementById by y decimos, a este le quiero asignar, perdón, punto inner html Este inner html es lo que hace añadir un HTML. Es como algo parecido al happen child que hicimos por acá. Entonces vamos a hacerlo con el inner html y le vamos a añadir lo que tiene typing. Pero no solamente lo que tiene typing, sino el valor que en ese momento tiene typing. Entonces sería typing.valid. ¿Sí? Entonces vamos a recargar y vamos a decir hola desde Codinamica. ¿Qué tal les pareció la clase? Si les pareció muy entretenida y muy práctica, que espero que sí. Espero que se suscriban, compartan el video y nos vemos hasta la próxima.